Bienvenidos, vamos a comenzar esta sesión titulada N 6, un salto más en rendimiento donde bueno vamos a intentar repasar las novedades en eh, temas de rendimiento de Puntones 5 y de N 6 eh, y bueno y contaremos un poco la, la experiencia de, de, en el equipo, del equipo del que formo parte gestionando gestionando el rendimiento de nuestro producto. Lo primero, por supuesto, agradecer a los, a los patrocinadores, sin los cuales, bueno, pues el, el evento no podría, no hubiera sido posible. ¿no? Eh, bueno, me presento, soy Daniel Cáceres, formo parte del equipo de research en Concept. Eh, donde llevo los últimos años trabajando en diferentes tipos de aplicaciones usando .NET y bueno y específicamente en, el, en nuestro motor 3D que se llama Wave Engine un motor multiplataforma escrito en C-Sharp eh, y que, bueno, que más adelante os contaré alguna cosilla sobre él ahí tenéis mi, mi Twitter y mi correo por si tenéis cualquier duda eh, vale Comenzando con la charla, bueno, en, eh, como os he dicho antes, en esta charla eh, quiero repasar esos ultima, esas últimas novedades que ha habido en el en el en .NET 5 y en .NET 6 relativas al rendimiento. Y lo primero, bueno, destacar el, el esfuerzo que, que Microsoft, ¿no? y el equipo de .NET eh, está, está haciendo, ha hecho y está haciendo para mejorar el, el rendimiento que desde que se se empezó bueno, desde que salió .NET Core, pues la verdad que, el, que han hecho un trabajo fantástico tanto en, en mejorar el propio, el propio framework como eh, el rendimiento del runtime y bueno, y proporcionar eh, un montón de herramientas ¿no? para que el resto de desarrolladores pues pues tengamos más fácil eh, solucionar problemas de rendimiento. Eh, en este sentido, bueno, eh, simplemente de destacar en muchas en muchas mucha de las muchas veces tanto el equipo de Microsoft como, como otro otra gente usa el, el benchmark que he puesto ahí en pantalla ¿no? que es eh, de power eh, en el cual se se compara multitud de, de frameworks de eh, para eh, de, servi de servidores web eh, y bueno aunque yo no creo que fuera el objetivo real de de, por, lo, por el que Microsoft eh, empezara esto, pero la verdad que es una consecuencia de todo ese esfuerzo. ¿no? Que, un, que un framework manejado de este tipo, en C-Chart, donde una de sus mayores críticas por mucha gente siempre ha sido eh, tema de rendimiento, bueno, pues demostrar que puede estar ahí eh, eh, codo con codo con otros tipos de framework, aunque es verdad que son benchmarks benchmark bastante bastante específico pero bueno eh, la verdad que da un poco eh, esa, esa visión de que, de que el equipo está haciendo un trabajo muy bueno ¿no? eh, empezando con punto n5 eh, voy a intentar enumerar o bueno mostraros algunas de las novedades que para mí puedo decir que son más interesantes o que, o que más o que más me, me que eh, más me han interesado a mí, ¿no? eh, y, y bueno, están basadas en, el, en la esquina inferior de la, de la slide, pues tenéis un, una URL eh, donde el equipo de Microsoft hizo un trabajo muy grande en mmm, listar la, todos los cambios que se han hecho en, en .NET para en la versión 1.5. ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis una información muy amplia, yo he intentado aquí recopilar, como he dicho, las que a mí me parecen más interesantes. Y, y bueno, empezando con el Garbage Collector, que supongo, bueno, eh, muchos ya sabréis que es el sistema ¿no? que, que el runtime tiene para eh, gestionar la memoria de nuestro proceso, eh, eh, trazar y bueno, y controlar qué, qué instancias ¿no? son las que, las que tiene que eliminar y bueno, todo, todo eso. Entonces, bueno, en este, en este sentido, en la versión punto 5 encontramos muchas, muchas mejoras en el, en el propio algoritmo de trazabilidad de estos objetos, eh, mejoras en el soporte de, de, eh, de CPU con varios, con varios núcleos. Y una cosa interesante, eh, por ejemplo, es que eh, vemos varias varias implementaciones, ¿no? O varias, o varias modificaciones de implementaciones para hacerlas más eh, eh, garbage collector. Pause, pause friendly. ¿Qué significa esto? Bueno, el Garbage Collector tiene, tiene varias varias formas, varios niveles de pasada ¿no? sobre nuestro código y uno de ellos, que es, muy, es de los más pesados, pues necesita que todos los hilos de nuestra aplicación, es decir, que nuestra aplicación esté totalmente pausada, el, el procesar... Eh, Pro, eh, procesar y, y recolectar todo lo que nos está usando y eh, nuestra aplicación eh, sigue ¿no? su curso se reanuda en este sentido pues hay muchas eh, Microsoft se dio cuenta de que había varias implementaciones muchas implementaciones de, de sobre todo APIs que eh, o sea un ejemplo que yo que ponen ¿no? aunque hay más eh, las APIs que copian buffers ¿no? Eh, que normalmente estaban, muy, optimiz o sea, estaban muy, muy optimizadas llamando a código nativo, librería C, que, que son bastante, bastante que, que, que rinden muy bien, pero que realmente no, no son, por llamarlo de alguna, de alguna forma, eh, pause friendly. ¿Por qué? Porque cuando el garbage collector detecta que tiene que realizar una pasada de este tipo, eh, empieza a pausar hilos y si hay un hilo que está ejecutando, eh, un código de este tipo, código nativo, eh, no puede pausarlo hasta que no termine. ¿vale? Entonces Microsoft ha estado eh, reimplementando estas, estas APIs para que eh, pasarlas a manejado. Eh, como podéis ver en la, en la documentación, ver, veréis que, que hablan de que hay una pequeña pérdida de rendimiento, pero aún así ¿vale? el, el beneficio que se obtiene es bastante mayor, ya que la latencia... En, en aplicaciones o en sistemas que usan múltiples hilos, múltiples hilos eh, la latencia que provocaba cuando un hilo estaba realizando una, una operación de este tipo, eh, provocaba que los demás hilos estuvieran, estuvieran esperando Entonces, bueno, eh, la verdad que es curioso cómo, cómo han cómo han eh, sustituido estas implementaciones por, por implementaciones manejadas para no, no un rendimiento eh, eh, directo, sino un rendimiento indirecto. Que cada vez más es más requerido ¿no? eh, en, en procesadores, en, en aplicaciones que hacen uso de, de múltiples hilos. Eh, bueno, como resultado, ahí podemos ver algunos números de, de, de cómo el Garbage Collector ha mejorado en general. Y eh, ahora pasamos un poco a ver la, las mejoras en, en el jitter ¿vale? El jitter es el, el compilador que. Eh, que transforma nuestro nuestro código a código nativo en tiempo de ejecución, no, por decirlo de alguna forma. bueno, hay varias mejoras interesan interesantes. Por ejemplo, la, la vectorización de los zeroing es decir, cuando un, cuando el, el runtime tiene que, o sea, cuando, sí, cuando el, el JITer genera código para eh, inicializar a cero variables que después vamos a nosotros a usar en nuestro código, esa esa inicialización a cero eh, ahora hace uso de, eh, de las extensiones del procesador eh, de las extensiones para vectores del procesador ¿vale? obteniendo una mejora bastante significativa por ejemplo en, el, en, el, en la primera tabla vemos como el, el rendimiento eh, eh, ha bajado o sea el rendimiento ha mejorado sustancialmente ¿no? en cada en cada una de las versiones otra mejora importante sobre todo en este sentido ¿no? del ZeroIn. Que es eh, que ahora el framework nos da la oportunidad o nos da las herramientas para poder nosotros controlar si queremos eh, que las variables locales ¿no? eh, sean inicializadas automáticamente, por ejemplo, con el skip locals init, que es un atributo que podemos especificar a nivel de módulo, a nivel de, de clase o a nivel de de estructura, eh, evitamos que el runtime genere código para inicializar a cero eh, esas esa variables Nosotros tenemos que encargar de, de que esa inicialización sean con los valores que nosotros necesitamos. ¿no? Por ejemplo, el unsave.skipinit pues nos permite una variable concreta evitar que sea inicializada, inicializada a cero y, y por tanto tenemos nosotros que, que encargarnos ¿no? de que esa de que esa inicialización tenga los valores correctos eso es importante en el sentido de eh, eh, sistemas que hacen mucho uso o, o uso extensivo de la, de, la, de estructuras ¿vale? eh, si, si siempre que la vas a usar eh, por ejemplo tiene un constructor donde siempre te va a llegar toda la información necesaria para inicializar esa estructura no es necesario que el, que el runtime la inicializa a cero por ti Entonces, en sistemas como digo con un uso intensivo de este, de este tipo de este tipo pues el, puede haber un o sea, pues es una buena herramienta para optimizar el rendimiento en ese caso ¿no? y también como digo pues mejoras en verificación de límite, donde vemos las dos las dos tablas siguientes vemos que hay un hay una optimización bastante grande tanto a nivel de, de, de tiempos como a nivel de, de consumo ¿no? de o sea de, de tamaño de, de código generado eh, en cuestión de, de, de tratar con texto, ¿no? con, con caracteres y con, y con cadenas, pues bueno, ha habido una, la verdad que ha, el, ha habido una optimización bastante, bastante extensiva en estos campos, como podemos ver eh, ahí vemos la, la comparación del método trim o del método to upper invariant, eh, pero bueno, la, la realidad es que todo esto al final se ha hecho que, que se note. Bueno, y, y más trabajo además en, en, la, en el uso de expresiones regulares, que es bastante común en, en la mayoría de aplicaciones. ¿no? Eh, y por ejemplo vemos como el, el, la expresión regular de un email se ha disminuido eh, drásticamente el tiempo el tiempo de ejecución, ¿no? o, o tanto la de URI o como la de direcciones IP Y la verdad es que, que es increíble. Y después, bueno, en E5, pues, varias, varias mejoras más que, que son también interesantes. Os vuelvo a repetir, en el, en el blog, en el post que, de la URL que hay abajo a la derecha, la verdad que viene muy bien explicado y muchísima información de, de todo esto y de, y de mucho más. ¿no? Y os recomiendo que lo, que lo visitéis. Eh, entonces, bueno, ha habido, por ejemplo, mejoras en Sockets, eh, donde... Eh, por supuesto, pues eso ha significado una mejora en una eh, en una API que usamos también nosotros, o sea que se usa bastante en aplicaciones como HTTP Client, ¿no? Un método, una llamada GET, pues eh, se ha disminuido en, en el bench, en el benchmark que ponen ellos, pues tanto el consumo de memoria como el tiempo de ejecución eh, a la mitad, casi, y en el método post lo mismo, ¿no? eh, Después, por ejemplo, a, en también ha habido mejoras en, en el soporte de, este, de las extensiones de, de vectores de RM64, ¿no? La, las extensiones neon. Eh, y también otra cosa interesante, el, los value tasks, ¿vale? task, eh, se ha implementado una, una pool de value tasks y por tanto ahora el, el, el uso de, esta, de, esta, de este tipo de variables es pues, bastante más eficiente de este tipo de estructura en nuestro código asíncrono pues bastante más, más eficiente como vemos en la en la, en la tabla ¿no? eh, que bueno que antes era bastante eh, o sea a, había veces que que el que el uso de memoria hacía que fuera que no fuera productivo no usarlo que no fuera eh, beneficioso sea que no compensara usarlo ¿no? y ahora pues con este cambio la verdad que, que es muy importante y y, y eh, el uso de value va, se va a empezar a, a, a implementar en más sitios. ¿no? Eh, después, por supuesto, eh, eh, eh, mejoras en tanto en muchos tipos de colecciones como, como en Link 1 ¿no? eh, Ahí vemos el skip last, como el tiempo de ejecución ha pasado a menos de la mitad y el uso de, de memoria requerido para su ejecución pues ha bajado drásticamente. Vale, en n 6, bueno, pues en n 6 todavía está en desarrollo, eh, la última preview es la 4, por lo menos a, a día de hoy. <ríe> eh, supongo que cuando se lance la versión final, pues el equipo de de .NET sacará un, un post como el de n 5, con, listando todas las mejoras y explicándolas y... Explicándola y y tal pero bueno de momento tenemos eh, en las issues de, de Jihad tenemos bastante información sobre todas las mejores que van implementando es verdad que en el caso del punto 5 ya tenemos eh, números de, de comparando con o sea, eh, con todos ¿no? con todas las todas las mejoras y comparando números ya de las mejoras o sea de la versión final aquí bueno eh, tenemos tenemos números de mejoras parciales que después cuando se saque la versión final, seguramente sean mucho mayores y, y, lo, y, el, y el nivel de mejora sea, sea bastante mayor. ¿no? Por ejemplo, en este caso eh, tenemos muchas mejoras en, en RM64, ya que en, en esta versión se va a dar soporte a Apple Silicon, que es un, el nuevo procesador de Apple que, que corre sobre. o sea que tiene arquitectura RM y, y bueno. Y, al dar soporte a este procesador, pues se están haciendo infinidad de, de optimizaciones y mejoras en, en la propia plataforma, ¿no? en propio, Para la propia arquitectura rm 64 eh, También tenemos optimización al usar interface, interfaces, interfaces que, que, bueno, en punto pues sabemos que las interfaces, o sea, el uso de interfaces, pues siempre es un poco más lento que usar, usar directamente clase. Y, y bueno, en este caso, en este en este caso, pues el runtime está, está avanzando ¿no? para, para mejorar. Eh, también muchas mejoras en el JIT y también una mejora curiosa, por ejemplo, que vemos en, en la clase el, el UTC Now, vale, de la clase Daytime, pues ahora es 2,5 veces más rápido que el Netcore 3.1. Esto tiene un poco de trampa y es que en, Core, en Netcore 3.1 eh, se, se empeoró casi al mismo nivel el, el rendimiento con respecto a NET Framework y por tanto ahora está un poco mejor que en el Framework ¿no? entonces si veis la ISO la verdad que es bastante bastante explicativa y, y muy curioso ¿no? el, el cambio eh, otro, otro cambio bastante importante y que seguramente pues, habéis podido ver en Twitter y en, en otros posts es que han reimplementado ¿no? han reescrito completamente el, la, la clase FileStream. era una clase ya muy o sea, era una implementación ya muy antigua y que la implementación de, de Linux, vale lo han hecho solo para la de Windows, la implementación de Linux ya era incluso era bastante más rápida que la de Windows en, en muchísimos casos. no Entonces ha sido totalmente reescrita haciendo uso de, de todas las mejoras que el, que el Runtime y que Punto .ne ha ido añadiendo en los últimos años. Eh, por ejemplo, en el caso de de las llamadas asíncronas, la, la mayoría de, la, de los métodos asíncronos de la clase FileString acababan realizando llamadas asíncronas, ¿no? entonces había ahí una, una penalización que, que no tenía sentido y que, y que se ha mejorado, se ha hecho uso de, de ValueTask y por tanto el resultado la verdad que es bastante, eh, es, buen, es muy bueno, ¿no? tanto como vemos en la, en la tabla, tanto a nivel de rendimiento puro, vale, disminuyendo... Eh, pues casi un 80% ¿no? En el caso de WriterSync, <risa> eh, como en el en el uso de, de, de memoria, ¿no? eh, vale, otro caso también interesante que puede ser el, el, el caso de MemPipe, que MemPipe pues es un, es el sistema usado por muchas herramientas ¿no? de diagnóstico para recoger eventos y trazas de nuestra de nuestra aplicación. Se podría decir que es un estilo al WT, pero a nivel de aplicación, ¿no? Y cross platform y y tal y bueno aquí eh, pues han unificado la, la implementación de mono y, con, y de, de mono y del clr eh, han hecho múltiples optimizaciones y vemos como el equipo ha conseguido multiplicar por dos el número de, ¿no? de, de eventos que es capaz de, de leer ¿no? la, la librería vale eh, hemos visto eh, bastantes mejoras que son a nivel de, de framework y que la verdad que, que es un esfuerzo titánico que está haciendo el, el equipo por, por optimizar el, el rendimiento de, de .NET eh, y, y bueno, normalmente cuando uno, cuando uno actualiza su aplicación o su sistema, eh, a, por ejemplo a, a .NET 5, a .NET 6, lo que espera es que el, el uso de recursos de la aplicación sea disminuido drásticamente, no hemos visto mejoras del 80%, del 40%, del 60% entonces pues uno espera que eso se vea reflejado ¿no? a la, en, en nuestra aplicación la realidad, bueno, eh, aquí vemos un, un post de, de Nick Craver que es un, un miembro del equipo de Stack Overflow ¿vale? la verdad es que os recomiendo seguirlo en Twitter tiene tiene hilos muy interesantes sobre .NET en general y, y en este caso por ejemplo la, las pruebas que estaban haciendo de la migración a .NET Core y vemos cómo eh, en su caso, el uso de, de CP1 eh, eh, se, reducía, se reducía muy notablemente. ¿Qué pasa? Que esto realmente al final ocurre en sistemas que ya están muy, muy, muy optimizados, donde ya se ha realizado un esfuerzo muy grande ¿no? en minimizar en que, en que esté optimizado y que, y que el uso de recursos sea mínimo. ¿no? Por ejemplo, en este caso, está overflow eh, supongo que harán un esfuerzo muy, muy titánico en mantener el, el sistema muy optimizado porque reciben billones de, de visitas al, al, al mes. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros, bueno, habrá gente que esté en ese punto, ¿no? eh la mayoría de los proyectos que yo conozco, bueno pues el, el rendimiento es algo que se va, se va mejorando iterativamente y que, por ejemplo, al, al actualizar de versión, pues sí, obtienes a lo mejor alguna mejora en un, en un punto específico, pero al final lo más importante es que el framework, o sea, que, que esas actualizaciones te, prove, te provean de, de nuevas herramientas ¿no? para tú mejorar tu código eh, y para ser más eficiente analizándolo, para ser más, más eficiente... Eh, añadiendo ¿no? esa, esa, esa optimizaciones. entonces al final nosotros como, como desarrolladores pues eh, tenemos opciones ¿no? cuando tenemos un problema de rendimiento esperar a que el framework eh, avance lo suficiente para que sea lo, para que nuestro problema de, de rendimiento desaparezca con sus optimizaciones que son no va a ocurrir <risa> o, o es difícil ocurrir, excepto que haya un bug específico en una, en una cosa del framework y, y esperes a que lo corrijan, ¿no? pero en general el rendimiento de la aplicación. Eh, al final nosotros necesitamos herramientas ¿no? que nos permitan pues, eso, analizar qué problemas de rendimiento tenemos específicamente, eh, implementar eh, esas implementar un, soluciones a esos, a esos problemas, ¿no? eh, por ejemplo con, con nuevas con nueva features, como hace hace hace ya un poco de tiempo pues in, introdujo los spy en el memory que son apis increíbles para para que el desarrollador el desarrollador pueda implementar optimizaciones y pueda pueda mejorar su código eh, por ejemplo ahora se han incluido hace relativamente poco también los source generators que aunque parezca en un primer momento que no es que no es algo muy relacionado con el rendimiento la verdad que es un, una herramienta pero muy buena, que nos va a permitir a, a los desarrolladores implementar eh, soluciones a problemas de rendimiento que, que, que tenemos, ¿no? y más adelante veremos un, un caso eh, rápidamente ¿no? eh, vale y también por supuesto nuevas APIs, es decir el, cuando nos enfrentamos a un problema de rendimiento muchas veces pues que el, que el el framework ¿no? te provea de APIs para solucionar esos problemas y no tener tú que buscar o que refactorizar mucho código o que hacer muchos cambios. ¿no? Eh, pues bueno, esa API, por ejemplo, la API de, de Intrinsics, que se, se introdujo también en, hace ya varios años, eh, es, un, es una buena manera ¿no? para optimizar ciertos, ciertos procesos. Eh, con el uso de las extensiones vectoriales del, del procesador o, por ejemplo, en punto n 5, ¿no? que se añadió un init, Si, si tienes un proceso que hace un uso in, in, muy intensivo de, de estructuras, pues seguramente esta API te sea muy útil ¿no? para mejorar el rendimiento de, de, de estructuras que se inicializan a cero y después eh, se actualizan con el valor ya final. pues eh, Y, por ejemplo, la esa última API que pongo que se ha añadido en n 6 ¿no? que nos permite, si tenemos un diccionario donde el valor del, de la, del diccionario es de tipo, de tipo estructura, vale de, de tipo valor, eh, podemos eh, coger la referencia a ese valor ¿vale? y poder actualizar eh, propiedades de esa estructura, por ejemplo, sin tener que copiar la estructura, actualizar y volver a actualizar el, el diccionario con esa nueva estructura haciendo Además, un unboxing de una nueva copia. ¿no? Bueno, la verdad que en ese sentido, eh, eh, eh, .net nos está, prove nos está dando un montón de, de, de soluciones, un montón de herramientas para avanzar en, en, en, este, en este sentido. ¿no? Y después, por, por supuesto, medir la mejora. ¿no? Tanto analizar como medir. Bueno, pues eh, eh, todos empezamos con un, con un stopwatch y midiendo cuánto... Cuánto dura, ¿no? La ejecución de nuestro código, pero la realidad es que eso, eh, pues, no es muy preciso y, y no tiene, no tiene realmente eh, la capacidad de comparar, ¿no? en, Entre dos ejecuciones y porque depende, ¿no? De muchas cosas. El, stop, el valor de ese stopwatch puede ser muy variable ¿no? y puede incluir cosas que no, que no tienen sentido. Entonces, en este sentido, pues, el, el, el punto net. Bueno, tanto la comunidad ¿no? como con benchmark.net para medir eh, para hacer bench benchmark de nuestro de nuestro código tanto eh, .net con un montón de herramientas de consola para para, para extraer eventos ¿no? de, de nuestra de nuestra aplicación y poder y poder realizar mediciones realmente, realmente precisas y, y buenas ¿no? de nuestra de nuestro código eh, entonces como he dicho antes, necesitamos herramientas para analizar y para medir. Por ejemplo, en, en Visual Studio 2019, pues tenemos la, la Diagnostic Tool, que la verdad que eh, es una, una herramienta muy, muy buena y muy ágil para pequeños, para pequeñas profiles, vale. Mientras estás depurando, pues esa, esa barra que te aparece con el uso de memoria, el uso de CPU, puedes sacar snapshots de la de la, de la memoria usada, puedes habilitar el, el profiling de CPU durante un momento y poder examinar ¿no? el, el en qué se está eh, qué está consumiendo CPU de, de tu aplicación y después, por supuesto, tenemos una cantidad de herramientas de análisis eh, para, para el CPU, la GPU, por ejemplo, el de GPU en, en mi equipo, ¿no? para Wave lo usamos bastante porque es una herramienta que está muy bastante integrada ¿no? con, con DirectX y, y da una información bastante buena. También usamos RenderDoc para otras plataformas, pero de Visual Studio. Eh, también ahora han añadido hace relativamente poco ¿no? el, el .net Object Allocation Tracking, pues que nos permite pues trazar dónde se crean los objetos, cuándo se, de, se de recolectan por el, por el recolector de basura, etc. ¿no? Entonces, ahí tenemos muchas herramientas que nos, nos van a permitir analizar y medir ¿vale? nuestro nuestro código para después poder eh, eh, implementar soluciones ¿no? a, a los problemas de rendimiento es verdad que por ejemplo nosotros en Wave pues hacemos uso eh, últimamente estamos usando las herramientas de JetBrain que tienen un conjunto de herramientas muy buena para, para hacer profile de nuestra aplicación por ejemplo 2.3 que comparado, bueno, creo que en Visual Studio no, no se puede que eh, eh, analizar el uso de memoria no manejada ¿no? De, de nuestra aplicación y en DocTrace eh, puedes activarlo y la verdad que la información queda bastante bastante buena y después tenemos Don't memory que es un profiler de memoria que nos permite bueno eh, una de las de las features más importantes que es la el, el, el tráfico de memoria no analizar el tráfico de memoria eh, es muy importante y por ejemplo en, en nuestro caso eh, tiene, tiene mucha relevancia es una de, de las cosas que más intentamos revisar ¿no? eh, también bueno también por ejemplo el, en el tema de, de memory leaks eh, te da unos stacks muy limpios muy, muy sencillos, que el de Visual Studio es verdad que hay veces que es más difícil de interpretar pero, pero la verdad que la, los dos son válidos pero aquí la información desde mi punto de vista está un poquito más, más sencilla ¿no? eh, y después, por ejemplo, pues como he dicho antes, no benchmark.net, eh, que es una herramienta que, no, que es muy útil para, para analizar eh, y medir con precisión. ¿no? Nos permite medir con, de una forma muy precisa el rendimiento de, de un código. ¿no? Y además comparar distintas eh, implementaciones, distintas versiones del framework. La verdad que que eh, es muy útil y... y bueno, quien siga usando el stopwatch eh, le recomiendo que, que se pase a benchmark.net que la verdad que, que es un paso muy importante y que, y que da una información vamos, te permite sacar hasta, hasta gráficas ¿no? y de forma muy visual eh, eh, analizar ¿no? el, el rendimiento de nuestro código vale eh... Y bueno, aquí pasamos un poco en, en Wave, ¿no? Wave Engine, que es el, el produ uno de los, un producto en el que trabajamos en mi equipo. ¿Qué es Wave Engine? Wave, Wave Engine es un motor 3D, ¿vale? Escrito en C sharp y multiplataforma, ¿vale? eh, se puede ejecutar en Windows, Linux, Android, web, ¿vale? con, con Wasm. Eh, y bueno, como, como somos un framework, ¿no? Al final. O sea, nosotros somos la plataforma sobre la que el usuario va, va, a, va a implementar su aplicación, ¿no? su visor 3D, para incrustarlo dentro de una aplicación WPF o dentro de una web o, o incluso un videojuego. Eh, pues nosotros a nivel de, de, de código tenemos que intentar minimizar ¿no? el uso de los recursos que hacemos de la máquina para que el usuario tenga eh, capacidad de poder, usar, de, de poder usar los recursos, ¿no? si no se lo si nosotros como framework ¿no? por ejemplo en ASP.NET eh, ves que el 90% de tu de una de una llamada a un controlador tuyo es código del framework de ASP pues eh, la verdad que, que sería un poco, poco malo ¿no? pues nosotros en este sentido al final es lo mismo tenemos que intentar minimizar y y, y no excedernos eh, el uso de recursos intenta tenerlo bastante limitado ¿no? para que el usuario tenga la capacidad de hacer un uso, el uso de su máquina de forma en la forma que necesite. Por ejemplo, nosotros, al ser un motor 3D, ¿no? una, una de las aplicaciones de este tipo, pues para tener una experiencia adecuada, pues lo mínimo sería renderizar a unos 60 frames por segundo. ¿vale? Esto, como vemos ahí, no, nos deja que tenemos. 16,6 milisegundos para eh, procesar un frame, renderizarlo y que la gráfica lo, lo presente. Eh, y bueno, y ahora con las con la pantallas, con un alto frame rate, pues eh, aún menos, ¿no? Por ejemplo, 300 frame, eh, FPS, eh, tenemos 3,3 milisegundos. Que la verdad que, que son tiempos limitados y en el que, como digo, a nivel de framework, pues no podemos... No podemos excedernos y tenemos que limitar nuestro, nuestro uso. ¿no? Y ahora que hay pantalla todavía hay incluso de más FPS. ¿no? <risa> ya, ya el, que, que realmente se note o no, eso ya no es cuestión nuestra. ¿no? Eh, y bueno, aquí también quería hablar un poco de la diferencia entre optimización prematura y, y código eficiente. ¿no? Eh, todo el mundo... Eh, todo el mundo habrá. O sea, al final es una. Sabemos que es una mala práctica, ¿no? La optimización prematura. Porque al final, cuando eh, te pones a optimizar prematuramente, primero estás optimizando fuera de, de un contexto. Realmente no, sabes, no, estás, no conoces el uso final que va a tener ese código. O cómo va a ir evolucionando. Y vas a gastar mucho tiempo, primero, en, que, en crear código eh, que seguramente tenga muchos más bugs que el no, optimi que el no optimizado. Eh, y, seg y segundo, que ese código, eh, la legibilidad y mantenibilidad que tenga a futuro pues va a ser un, bastante peor, seguramente, que el no optimizado. Por tanto, al final, no me no es que no merezca la pena, sino que eh, es una mala práctica porque vas a introducir más bugs, vas a crear código mucho menos mantenible y al final eh, no sabes realmente si, si lo que estás haciendo vas a obtener una mejora. Porque a lo mejor estás optimizando un código que al final se va a llamar una vez cada cada mmm, X tiempo, ¿no? Entonces, realmente hay que tener cuidado ¿no? a la hora de, de realizar opciones, eh, optimizaciones prematuras. Pero claramente no hay que, o sea, hay que saber distinguir entre una optimización prematura y escribir código eficiente. Eh, al final, escribir código eficiente todo el mundo lo intentamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eh, al final es conocer eh, cómo funciona la plataforma sobre la que estás trabajando y, pues, por ejemplo, evitar eh, concatenar strings dentro de un bucle. Eso es eh, de una, un ejemplo simple de escribir código eficiente. Todo el mundo lo sabemos, seguramente. Las primeras veces que, que, que programamos, pues, lo hacíamos y ahora hoy en día, pues uno va eh, conociendo cómo funciona la plataforma y va evitando ese, ese tipo de cosas. no O, o, o por ejemplo, si, si estás procesando una colección de objetos con Liquid, pues, pues evitar que, que el procesamiento se, se, se materialice más de una vez. no Ese tipo de cosas, al final te lo va el conocimiento sobre la plataforma y, eh, y, y eso... Eh, una optimización prematura en este sentido sería decir en, en, en general, pues oye, Linky es más lento que hacerlo a mano. Pues Linky está prohibido. Siempre que vamos a procesar una, una, una colección hay que hacerlo a mano. Eso claramente no, no tiene sentido. Linky es, es una herramienta eh, buenísima, pero si es verdad, por ejemplo, nosotros en nuestro caso eh, tenemos prohibido usar Linky en métodos. Eh, que, que, eh, que se ejecutan en el loop de la aplicación, es decir, en el update y en el draw. ¿Por qué? Porque al final Link, eh, pr primero, porque al final Linky eh, es verdad que es un poquito más lento, pero, pero a nivel, por ejemplo, de memoria, este, eh, cada vez que ejecutas una consulta Linky, pues hay un enumerador por medio, hay diferentes clases que se van instanciando. Sí. Eh, nosotros como framework pues tenemos que eh, evitar que en el, en, el, en el loop de la aplicación eh, se, se instance o se, se use más memoria de la, nece, de la necesaria. ¿no? Eh, pero más importante que esto no es eso, más importante es que al prohibir eso, pues eh, eh, hacemos que una persona cuando lo, o sea un desarrollador, un miembro del equipo cuando vaya a usarlo ahí, pues se lo piense dos veces para ver qué, qué procesamiento tiene que hacer en, el, en un método de update and draw. ¿no? Entonces, bueno, son casos especiales y muy, muy dependientes del sistema que, en el que se está trabajando. ¿no? Eh, entonces, bueno, como en WAVE eh, tratamos ¿no? el tema del rendimiento? Al, al final, nosotros, bueno, como hemos dicho, pues intentamos escribir código eficiente, intentamos que todo el equipo sea consciente de, de, de que estamos trabajando en un framework que tiene que ser... de tiene que tener cierto rendimiento, pero intentamos también cada eh, antes de cada release y, o de cada merge de una release, de una feature importante, pues eh, testear, ¿no? eh, pasar varios, o sea, hacer profiling de varios test que tenemos ya, ya implementados con donde se usan varias features, eh, revisar pues que no hay memory leaks, revisar que el tráfico de memoria es eh, mínimo incluso a cero, hay plataformas donde cero es imposible, pero bueno, eh, intentamos ser a cero, que el uso de CPU y de memoria con respecto a la versión anterior, pues esté controlado, eh, y también, por ejemplo, cuando encontramos un, un problema muy específico en un, en un proyecto, ¿no? por supuesto, si un cliente nos llega con un problema en un proyecto, o si nosotros implementando algún algún algún proyecto para algún proyecto vemos que existe un problema de rendimiento pues hacemos profile, medimos, analizamos los datos y e intentamos y lo corregimos, ¿no? Entonces en ese sentido, por ejemplo, aquí un ejemplo de un performance review. Este es un poco antiguo, pero bueno, lo cogí yo porque es un poco es de los más notorios que tenemos, ¿no? Aquí en, en esta en esta versión, pues se, se implementaron muchas features y se y la verdad que había bastante código nuevo y bastantes cambios en el código y bueno, pues eh, al final lo, la mayoría de los problemas típicos que solemos tener nosotros es, es tráfico de memoria, ¿vale? Eh, es decir, el boxing de structs y de nums, ¿vale? Cuando, por ejemplo, uno muy típico es el uso de nooms hash flags, ¿vale? Que es un método aparentemente inocente, pero que cuando lo usas hace un boxing de enums y por tanto está instanciando, está está generando uh, está añadiendo la instancia al Garbage Collector, está añadiendo muchas muchas cosas, ¿no? Eh, o sea, mucha sobrecarga ¿no? para una simple operación booleana que se puede que se puede realizar fácilmente ¿no? o por ejemplo el scope de, de funciones lambda no el closure de la de las funciones lambda que, que se ejecuta pues que se nos olvida ¿no? O, no o no tenemos en cuenta el acceso a variables que están fuera de fuera del scope y, y bueno pues simplemente de vez en cuando pasamos hacemos un profile vemos dónde, dónde no estamos o sea dónde se están haciendo allocs que no deberían y los corregimos no por ejemplo en este caso eh, podemos ver que en un par de en un par de segundos de ejecución se, se, ha, se había un tráfico de memoria de más de 50 megas y, eh, y se creaban y se creaban y se y se recolectaban más de un millón de objetos vale eso al final es eh, sobre, eh, sobrecarga y se le va añadiendo al, al recolecto de basura que cuando pasa, pues ahí tiene que parar y el, el nivel de FPS de la aplicación baja drásticamente. ¿no? Eh, y bueno, ya para ir acabando, otro de los ejemplos en este sentido, ¿no? en un proyecto que teníamos, de en, un proyecto, en este caso era un proyecto web, eh, donde el donde la carga de las escenas, ¿vale? en Wave, tú, eh, tenemos un editor gráfico donde configuran las escenas 3D, añade los componentes, los lo configura y después eso se serializa, en un en nuestro caso estamos usando YAML, se serializa en un fichero YAML y eso después la aplicación Runtime deserializa ese fichero YAML y ejecuta la escena. ¿no? Entonces nos encontramos, ya sabíamos que este proceso en web iba un poco lento, pero nos encontramos en en un proyecto, o sea, en el proyecto este, donde la carga de las escenas tardaba más de 10 segundos. ¿no? Entonces era un problema grave para el proyecto y, y, eh, trabaja y hicimos el esfuerzo de o sea, y trabajamos en solucionarlo. ¿no? Eh, en este caso, el, el, en, o sea, la, la, la iniciativa que tomamos fue una iniciativa que hace ya tiempo teníamos en mente ¿no? y en versiones anteriores lo, lo habíamos comentado, pero que hasta ahora no veíamos factible que el equipo la realizar, es decir, era posible, es decir, eh, generar código antes de los Source Generator era posible, pero ahora con, con los Source Generator tenemos una herramienta que nos da la posibilidad de hacerlo con, me, con menos esfuerzo, ¿vale? y, eh, con, y no perdíamos ciertas, eh, ciertas capacidades, ¿no? como depurar y como... Eh, o sea, que al final Source Generator nos da una, una ventaja que antes pues no, no teníamos o eran muy costosas no para un equipo nosotros que somos un equipo relativamente pequeño ¿no? y bueno los source generators no es más que la capacidad eh, .net usando la infraestructura que generó para los analyzers con Roslyn y tal eh, nos da la posibilidad de eh, primero tener acceso tanto al árbol sintáctico sintáctico como al árbol semántico de nuestra aplicación en tiempo de compilación como generar código ¿vale? Generar código y ser inyectado en tiempo de, de compilación. Entonces la, la, lo que hicimos al final eh, era, fue implementar la generación del código de las escenas, ¿vale? en tiempo de compilación. Leemos el YAML, generamos código C#. Eh, leemos, en, en nuestro caso necesitábamos leer, eh, tener la información de todos los componentes que se estaban, de los que se estaba haciendo uso, sus propiedades, ¿vale? toda la información de, de reflexión. Y con toda esa información generábamos código c -Char, que después en tiempo de ejecución, pues por ejemplo, lo, podemos ver que los resultados son bastante buenos. ¿no? Y, y, y en web, pues el, el tiempo es 10 veces menos aproximadamente. En Windows es verdad que la, la diferencia no es tanta, pero también es, es, una, es una mejora bastante bastante importante. ¿no? Eh, y bueno, y es otra forma de ver cómo una herramienta que nos da el framework nos ayuda a mejorar esto... Que, que siempre lo habíamos tenido en cuenta no es que no se pudiera siempre se puede o sea, antes también se podía generar código pero gracias a los source generators tenemos una forma fácil una forma que el equipo eh, eh, tiene, eh, es capaz de asumir su, su de, de mantener y de y de y, de, y de avanzar ¿no? que antes pues era más difícil ¿no? eh, por ejemplo Microsoft eh, las extensiones de login, eh, en punto vamos creo que ya está en preview en añadido son generator para la, la librería de login ¿no? para optimizar el uso que se hace de los métodos de login de mensajes y la verdad que está bastante en una forma bastante bastante interesante ¿no? de mejorar el, el rendimiento de ciertas de ciertas partes y bueno eh, ya hemos acabado si tenéis cualquier duda y cualquier cualquier pregunta pues podéis hacérmela ahí tenéis mi mi Twitter, mi correo y, y nada muchísimas gracias pero nos vemos en la siguiente y de nuevo gracias a los sponsors y hasta luego